Y la idea es que ustedes se hagan también con uno de ellos, insisto, si no, existe, si no lo tienen aún, supongo que, que quizás algunos de ustedes sí lo tengan, es, es muy común ahora, porque esto les va a permitir eh, el poder ser en, enlazado a sus publicaciones, a sus um, eh, creaciones, básicamente, cualquier cosa que tenga, y esto se conecta con, con lo que sí, estoy seguro que hablamos, que fue... Con los, eh, eh, con los DOI a, la, a los documentos, a la información, a los PDF, a los datasets eh, que, que uno podría crear. ¿no? Entonces, eh, insisto, si, si no lo han hecho, háganlo, es bastante eh, importante hoy en día, porque básicamente... Ustedes se van a encontrar más y más, por ejemplo, Zenodo, que ya lo vieron también. Pero no solamente Zenodo, hay un montón de plataformas que ahora entre, entre la metadata que piden, digamos que no es obligatoria, pero que obviamente ustedes quieren ser conseguidos por buenas razones en Internet, es una metadata común el pedir el ORCID de cada persona. Este... <coughs> en el que vamos a meter a esta persona acá para darles un ejemplo de cómo de cómo se ve tratando de rescatar eh, sí uno de nuestros compañeros de la conga por ejemplo eh, vamos a ver si lo ¿Cómo les llego a esto de la manera más sencilla <coughs> Aquí. No se preocupe mucho por esto, lo que quiero es mostrarles. Eh, es, este, por ejemplo, es un DOI dentro del, de ese nodo. Lo podemos ver con más calma. Pero hay una... Um, Por ejemplo, estas son creaciones, de, en este caso, de, de las cosas que, que, que coordino, como Atlas Open Data, y hace poco colocamos, bueno, hay varias máquinas virtuales, pero hace poco colocamos una, en las que fue preparada, en realidad, por Francisco García, y, y yo lo ayudé a terminar unas cosas. Pero lo bonito es, Francisco tiene un currículo bastante amplio, entonces este ID, eh, como se dan cuenta, es el mismo loguito de este, ¿no? Lo que permite es que si yo clico a Francisco acá, me lleva a su perfil. Perdón, me lleva a su perfil. En ORCID ID. Y aquí yo puedo ver eh, más sobre él. En este caso que Francisco trabaja en el Instituto de Física de Helsinki en Finlandia. La Universidad de Helsinki. Um, y un poco de cosas más, ¿no? Como su, su carrera y, y títulos universitarios y un montón de publicaciones asociadas ah. a él, entonces me pareció un buen ejemplo, ya estaba hablando de esto, porque uno puede notar eso, cuando uno tiene objetos que están identificados con sus DOI, no sé si aquí hay uno, en este caso con la revista, este que está acá, un poquito, es una, una publicación dentro de eh, Spider o Spinger. Y, y bueno, es acceso abierto y todo lo demás. Y Spinger, así como muchas otras revistas, también generan eh, Digital Object Identifier o DOIS para, para las publicaciones que tiene allí. Obviamente, publicar en este tipo de revistas no es gratis. El los artículos sí lo es pero no porque la revista sea precisamente eh, buenhechora, o porque tiene muchos ánimos de caridad, sino porque han sido negociaciones con el CERN para que todos los artículos que vienen de los experimentos del LHC, por ejemplo, tengan que hacer de acceso abierto. ¿okay? Y, y básicamente, yo no sé los detalles, pero básicamente lo podemos decir como que si no se aceptaba esas condiciones, pues se iban a dejar de publicar artículos en estas revistas. Y obviamente a estas revistas no les interesa mucho perder un, un, un referente tan importante como, como sería el SER. Y es allí que esta revista, eh, perdón, que este, este paper, por ejemplo, esté abierto. Una nota, digamos, tangencial a todo lo que venía diciendo, pero que me parece importante porque eh, muchas de estas revistas, pues, su negocio publicar, cobrarle a los que publican y cobrarle a los que lo quieren leer Entonces, bueno, de vuelta a lo que, al ejemplito de Francisco como les decía eh, hay distintos DOI esta por ejemplo sería otro aquí de manera aleatoria este sería de Arcai sí, si lo he leído bien no, este es de IOP Science y y lo que podemos ver con, con el ejemplo de, de Francisco, es, es esa precisamente, que hay ese, esa conexión entre el ORCID y sus publicaciones, que obviamente no todas son autores únicos, o sea, no todas son él y más nadie. De hecho, la gran mayoría de estas publicaciones son publicaciones de experimentos de altas energías, donde él, eh, donde él trabaja. Pero lo que, lo que quiero saber es eso, precisamente, aquí hay otra otro DOI, en este caso, quien lo genera es la Physics Review Letter D, entonces te lleva a otra revista, pero sí sucesivamente, de la American Physics, Physics Society. Y todas estas revistas, una vez más, eh, son revistas privadas, son revistas en las que se suele pagar por publicar y a veces también se suele pagar por... Eh, por el acceso a los papers, ¿no? entonces algunos de estos papers, insisto, son abiertos porque um, um, laboratorios o conglomerados de investigaciones mucho más grandes se han comprometido a, a, digamos, a negociar con estas publicaciones para que, para que sean de acceso abierto. Entonces, a menos de, hasta donde yo sé, en el caso de publicaciones que vienen del CERN, todas todas son de acceso abierto en, en todas estas revistas por por eso mismo. Entonces, eh, la conexión entre DOI y ORCID es bastante importante, no solamente es importante desde el punto de vista de la, lo, lo valioso, sino de lo fácil que es, y además que es una cosa algorítmica, no es algo que ustedes mismos tienen que estar trazando, yo no tengo que estar escribiendo, o mejor dicho, aquí Francisco, no tiene que estar escribiendo un currículo acumulando cada vez que salió una nueva y poniéndolo en un PDF o colocándolo en un Google Doc, cosa que es, aparte de tediosa, es terrible, eh, eh, y, y todos deberíamos parar de hacer eso, y una de las maneras de hacerlo es precisamente dejar que las computadoras hagan ese tipo de procesamiento. Mientras haya un lugar donde poner estos, estos DOI, como he dicho, estas publicaciones, estas producciones, eh, con DOI, y junto con el ORCID, permite crear una cosa como esta, y como digo, en el caso de Francisco, aquí se más de 256, bueno, Francisco no solamente tiene mucho tiempo haciendo esto, sino que además son son publicaciones de equipos completos. ¿no? Eh, entonces, crearse un perfil acá es, es bastante valioso. Les va a quedar un número así como este. Un montón de ceros al inicio. Y, y, y ese es el número que uno le suele pedir de vez en cuando. Insisto, cada vez más lo van pidiendo en plataformas de publicaciones. Eh, de publicaciones no quiero decir de paper, sino de, de, de poner, algo, poner algo al internet. Y de Incluso en conferencias y en otras maneras, eh, es casi que la manera de registrarse. ¿no? También lo hace mucho más fácil, no sé si lo había mencionado la vez pasada, pero eh, nosotros que somos latinos, Francisco es venezolano, Francisco tiene un nombre latino, es fácil de escribirlo. Pero nótese que aquí tiene ya, dice, también conocido como F. García, F. García sin acento, F. García con acento, Francisco García completo. De hecho, Francisco tiene dos, dos apellidos, como de nosotros, Francisco Fuentes, Francisco Ignacio Fuentes. Lo podrán haber guardado como Francisco Ignacio García, Francisco Ignacio Fuentes, Francisco García Fuentes, Ignacio García Fuentes, que sería el peor de los casos, Ignacio Fuentes, Así que otra persona. Eh, mientras que el orce ahí de él es único. Entonces, no, de hecho, no importa. Peor aún suele pasar con, con lenguas alejadas del latín, que tienden a ser más difícil de escribir, y que pueden ser más complicadas de, de interpretar por las máquinas. Eh, alguien alzó la mano, pero no leí quién era, pero de todas maneras, por eh, favor. Una, bueno. una pregunta, profesor, pero es automático que, se, por ejemplo, se hace una publicación, la revista eh, sube ese, ese, ese archivo, como quien dice, como una especie de etiqueta, y se guarda en el perfil de uno, o uno, o vaya, en el caso de Francisco, Francisco es el que ha subido cada uno de sus trabajos. Y, eh, ha quedado ahí como parte de su currículum es, es una muy buena pregunta De hecho, muchas de estas, sobre todas aquellas que son en ¿Cómo se llama esto? Eh, eh, oh, se me olvidó la palabra En español eh, cuando, son, cuando son anteriores A cuando tú creaste el perfil eh, Por ejemplo, ustedes ya tienen algo Ya hecho, ¿no? De hace años Nosotros tenemos ya eh, Cosas desde hace años Allí se habría que colocarlas a mano si por ejemplo se crea algo nuevo hay que crearlo hay que venir acá y sumarla no en, en el perfil propio de cada uno obviamente y sumar ese ORCID ese DOI insisto dentro del ORCID hay otras que sí se trazan solas este por ejemplo una vez más sobre todo aquellas de revistas más eh, prominentes digámoslo así ellos suelen hacer este trabajo también entonces siempre que uno eh, ellos, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo, dentro de la institución, cuando, como la mayoría de estas cosas se publican a través de una institución, es decir, no soy yo como individual, como Arturo Sánchez, quien publica algo, sino que es, eh, sino que es eh, en mi laboratorio de física, ¿sí? o en la universidad, o etc. Ellos también deben conocer los DOI de, las, de, la, de sus integrantes. Esa es otra cosa que también está, está pasando más y más laboratorios, instituciones académicas, eh, le están sugiriendo, y en muchos casos es digamos una exigencia más, que se hagan con el ORCID, así ellos tienen ya esa base de datos, y si hay, existe, hay un paper que va a través de la universidad, ¿por qué? Porque la universidad es la que va a pagar por su publicación, va con los, los ORCID, llega a la revista que sea, a la publicación que sea, ellos toman los ORCID, le dan un DOI al paper y eso se hace solo. ¿Sí? Y en principio debería aparecerte en tu perfil, pero dependerá de quién hace el trabajo, digámoslo así. Si somos nosotros quienes estamos iniciando con cosas propias, quienes hemos sido nosotros quienes han puesto, por ejemplo, un paper en Zenodo, un preprint en arXiv, eh, sí debemos nosotros ser quien tiene esta base de datos, ¿Okay? Pero como les digo, gran parte también de la investigación, de las publicaciones van a través de la, de la institución y son ellos los que los que hacen eso. Y si no, uno también debería preguntar, ¿eh? oye, ¿están ustedes colectando los ORCID ID, este, etcétera? Porque eso les va también a ahorrar mucho tiempo y a ellos les interesa. Porque, insisto, aquí, para papá, como institución aparece. ¿Sí? ¿Dónde será esta. Ah, bueno, aquí creo que está el perfil de Francisco en. Sí, en la Universidad de eh, Y esto es algo que las universidades también cuentan. O bueno, las instituciones también cuentan, obviamente, que, es, que, que todo como en general, cómo se van eh, generando investigación, porque eso le sirve a ellos de ranking. Entonces sí, si no lo había mencionado antes, por favor, no... Cástense los 10 minutos, supongo que tomará hacer un perfil en Orcea ID y, y, y consérvanos con ustedes, porque insisto, cada vez es más natural que lo consigan pidiéndolo en, algunas, en varias partes y como vieron en el video del cenodo, allí también uno de los, de los, de los campos a llenar es precisamente los ID de ID de los autores y de allí que yo, por ejemplo, fue que llegué a esta página, porque fue aquí con este, que por cierto creo que aquí me... Hacía un poquito de perezoso y solo coloqué los nombres. Aquí debía haber llenado más, pero esto sí fui yo. ¿Sí me entiendes? Y aquí aprovecho este, esta falta de, de energías mías ese día para, para darles cuenta que, nótese que esto de Francisco y Arturo lo puso un humano, en este caso yo, pero no hay mucho más. Pero el sea sí me lleva al de... Él. Por eso digo, ese número es mucho más útil a veces que el mismo nombre, porque es, es más difícil de equivocarse o de o de cortarlo por la mitad, o de quitarles a uno nombres o apellidos. ¿Está conectado ORCID ID con Google Scholar? ¿Al momento de buscar, por ejemplo, los papers de algún, de algún investigador? No sé. De verdad que no sé. No creo, pero no sé. Un insisto, no es tanto que esté conectado, es que si en el Google Scholar no se colocó el ORCID no hay manera de conectarlo. ¿Sí? Si se conectó, si se puso Arturo Rodolfo Sánchez Pineda, que es mi nombre entero, eh, no sirve de, de, de nada. Porque, nos, eh, de hecho, para ser franco, no sé muy bien cómo funciona Google Scholar, pero sería otra base de datos. Entonces, es allí en la base de datos dónde tiene que estar el ORCID. Entonces, si es algo que ustedes, por ejemplo, ya tienen, yo por ejemplo, no, no, no creo que lo tenga, a menos que Google haga estas cosas automáticas, pero yo a menos explícitamente no he hecho esto. Eh, si hay un perfil en, en Google Scholar, lo recomendable sería hacerse un ORCID, ID, volver a mi perfil allá y sumarlo como uno de esos campos. Y ahí, bueno, con los poderes que Google suele tener, puede ser que ese, esos cross se vayan haciendo automáticamente. Pero supongo que hay que decirle a Google en alguna parte que este es mi ORCID. ID. Sería... Sí, no lo voy a decir imposible, pero muy muy difícil que él se entere solo. O que te ponga uno que no es, que es peor todavía. ¿Qué es lo que suele pasar? Eh, um, no sé si han visto, tiene cierta fama, ¿no? Que si Richard Gay, precisamente lo veía yo hace unos días. Eh, tampoco lo uso, pero hace, hace muchos años cuando, lo, cuando salió me hice un perfil y después... Te, te llegan mensajes como estos, en los que aparece que revises las publicaciones. Si ¿Sí? Sí, el Arturo que mencionan aquí soy yo. Digamos, y eso es, una vez más, a mí me parece muy, muy ineficiente. Esto, eh, Arturo Sánchez no puede ser un nombre más común en el mundo. Entonces, eh, aquí, esto no le, yo sinceramente no le veo mucho valor, al menos que a alguien. De verdad, o sea, uno como profesional se siente y uno mismo se cree su perfil y lo esté conservando y lo esté nutriendo como un jardín, etcétera, Pero eso toma una cantidad considerable de tiempo. Este, entonces, esta clase de cuentas en las que uno como humano tiene que revisar si uno es o no es, eh, no sé. Yo, por ejemplo, aquí ni, no creo que ninguno de estos sea, digo que no. Pero no, no me parece que tenga mucho valor, sinceramente. Por ahí también creo que vi Academias, creo que se llama. Sí. Que también creo que maneja la misma, más o menos la misma mecánica. Aquí sí hay. Esta sí puede ser un poco más. Eh, al menos todos los perfiles que me salen así son. Bueno, en español, son en latino, porque me parece que esta cuenta también la hice estando allá, entonces, y uno pone ciertas, eh, ¿cómo se llama? Ciertas palabras claves como para seguir eh, o para que la plataforma le sugiera a uno publicaciones de cosas que le interese, y muchas de las cosas que yo quería ver pues, eran sobre todo derechos de autor y, y, y, y acceso abierto en, en la región, entonces, allí que aparecen muchas de esas cosas sobre repositorios acceso abierto, open access, una y otra vez. Precisamente por eso. Entonces, al menos para mí lo, lo uso como esta manera de, de, de, de revisar cosas que son realmente difíciles de conseguir. Sobre todo eh, si están hechas en la región latinoamericana. Pero aquí, como usuario, aunque tú puedes sumar artículos, eh, Academia creo que no genera DOIs. Entonces, puede descargar documentos o videos. Eh, y creo, no, estoy casi seguro Porque si yo clico cualquiera de estos aleatoriamente A ninguno les he visto tal cosa ¿no? Entonces aquí, en este caso Una plataforma como esta O sea, no, no es una crítica Sencillamente estoy hablando de, de que Yo o nosotros como Que venimos a aprender más o menos Algo aquí, y espero y aspiro De computación, etc El automatizar cosas es fundamental O sea, cualquier cosa repetitiva Que un humano tenga que hacer es una pérdida de tiempo y debemos gastar más en unos cuantos minutos, horas o días incluso para automatizarla y no tener que volver a hacer a mano más, más nunca. Entonces este tipo de cosas, aquí, imagino que esta persona eh, y todo el que, digamos, quiera darle de verdad valor a lo que está haciendo, va a tener que cargarlo y hacer los checks seguros, encargarse de que su nombre esté bien, etcétera, porque, porque no hay esos números eh, que las computadoras vayan a, a a ir contando. Entonces no sé, por ejemplo, cómo este paper, o esta evaluación, como dice, evaluación del repositorio, eh, aquí como tal, vaya a ser contratada con otras bases de datos. ¿okay? Lo que sí puede haber, y creo que sí lo vi en otro paper cuando estaba aquí curioseando, es, eh, es que si ustedes ya tienen un paper, por ejemplo, en Zenodo, porque Zenodo les permite crear un, do, un DOI. Genial. Pero usted me dicen, pero eh, si no, no es una cosa dentro de mi campo de estudio. O, o, o la gente que, que está buscando sobre líneas de investigación de lo que yo hago, va a X, va a Academia, va a Richard Gate va etcétera etc. Entonces, en ese caso, yo lo que tengo que ver es hacerme con el récord que tenga mi DOI inequívoco y con él reproducirlo en aquel lado. ¿sí? Hacer una copia en esa base de datos que yo sé que es más común a mi área de experticia común a la, gente, a la gente a la que yo quiero llegar. Pero ya con él, entonces, eh, no creo que lo, que lo consiga de nuevo, pero vi uno de estos academias, donde entre la metadata si no es que fue a Richard Gay, disculpen estaba el DOI entonces no es que yo lo genere, sino que es eh, esa uh, es una republicación, porque de, de, y eso también puede tener valor. Que insisto, hay lugares en los que uno publica, de hecho, en, en el caso nuestro, eh, los DOI, de, de los datos que, yo, que nosotros liberamos como Atlas Open Data los da al CERN, pero muy rara vez alguien va al, al, al Open Access del CERN. Es bastante, es bastante raro, por primero por, por lo escaso del. Eh, eh, porque el, por la, la, la interfaz gráfica es, es bastante primitiva Porque ese es la, um, eh, el objetivo de, ese, de ser una base de datos No es de, de invitar a la gente a leer nada ¿sí? Entonces nosotros tenemos las cosas en ser Open Data Porque es la que nos genera nuestro DOI Y nos pone nuestra licencia Pero después lo ponemos en, otra, en, en, en nuestro website Entonces pues. eh, en, y creo que eso también, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario acerca de lo que estoy diciendo respecto a esto. Por ejemplo, notes aquí, aparece mi nombre y claramente esto no es mío. ¿Cómo vamos muchachos? ¿Todo bien? Ahí en ese caso que, que usted dice que ese artículo no es tuyo y, y aparece como, que, espera, ¿qué habrá pasado ahí? Que encontraron a Arturo Sánchez y el app paper, quien puso el paper, escribió a Arturo Sánchez y él pegó al Arturo Sánchez con el mío. Más nada. Entonces, como les digo, ellos tratan de... Y después, claro, la gente que tenga perfil les piden... Que los revisen, pero insisto, dependerá el valor que le dé a cada uno. Pero para mí me parece una cantidad de tiempo eh, exorbitante hacer este tipo de cosas. Sobre todo, insisto, dado un nombre tan genérico como el mío. Habrá gente con nombres más, eh, menos, menos comunes y se les hace mucho más fácil. Pero en mi caso es, son muchos. Entonces, en este caso, yo tengo una, digamos, yo porque no le presto mucha atención, no, no le doy el valor a Richard Gates como para que me moleste, pero habrá gente que uno, el que publicó esto, más bien debería eh, tratar de eh, estar seguro de que sus coautores sean los correctos, ¿sí? porque me imagino que la persona que lo publicó aquí, no sé quién habrá o sido, sea, si Javier o Mónica, alguno de estos que están acá, eh, debía revisar y decir, mira, este no es el Arturo de nosotros, ¿no? y, y, y, y quitarlo. Pero como se dan cuenta no, no sucedió tampoco entonces no sé si el que lo publica no le da importancia revisar a revisar sus coautores pues mucho menos la gente que eh, casi que aleatoriamente es asignada como coautor. Rick, un, una pregunta ahí eh, no eh, esa gente al momento de que sube esos archivos por ejemplo vaya imagina que usted está ahí así como ahorita ¿va? pero que o sea, no se fijan en que no es la persona con la que trabajaron o, o qué sé yo, cuando trabajan con las personas no, no les llegan a conocer ni a ver pues, a través de Zoom, por ejemplo, no sé. Mm. O sea, ¿por qué no fijarse? Pues no. Es una muy buena pregunta. Yo como te digo, no, no, no sabría de qué responderte porque sí. lo he encontrado muchas veces. Y sí, entiendo lo que dice lo de la automatización, porque vaya, por ejemplo, en este caso, su nombre bien común, entonces si tuvieran el, el DOI, entonces solo ingresan el código y automáticamente va a ser usted. Sí claro. o sí. Exacto, o el Arturo que se supone que es lo importante, ¿no? para ellos también. Sí, sí. sí. Insiste, insisto, más que todo es porque yo sé que este tipo de plataformas tienen su, su popularidad, eh, y una vez más, no es aras de hablar negativamente de ellas, sino de hacerlo, en mi manera de verlo, tiene una, un orden correcto. Yo me hago con mi DOI, si tengo publicaciones que, o oh, papers, como le digo, o la guía de laboratorio del curso de física 1 que estoy dando, no importa. Eso también es un material que usted quisiera compartir, pero al mismo tiempo, tenerlo como, como suyo, este, yo me hago con mi DOI, me hago con Morse ID. Si sé que mis colegas o estudiantes, etcétera, son más propensos a llegar a una vuestra plataformas, me voy a ellas, pero ya me voy con esas dos piezas, y lleno los, los formularios. Ahí sí siento que este tiene, tiene bastante valor porque obviamente te da una exposición a grupos que no suelen ir a, a todas partes. Pues. Y supongo que de cierta manera, si yo googleo esto, quizás hasta aquí, no sé, vamos a, vamos a probar por inventar, eh, sí, me lleve allá, ¿no? A Richard Gate. Pero también me llega a este Semantic Scholar, no sé qué cosa, y Spinger. Y etcétera entonces eh, no es es trabajoso pero no es no es mala idea por ejemplo colocar la misma publicación en varios sitios porque oh, hay que tener claro ni ResearchGate ni academia son revistas indexadas no lo son son sencillamente plataformas para publicar lo mismo con eh, este sí, es un lugar bastante común también sobre todo en ciencias de la computación en física este como están aquí cuántitativa biología cuantitativa finanzas estadística etcétera pero sobre todo en estas dos ciencias duras acá y la computación es una revista bastante es una plataforma perdón bastante conocida y si yo por ejemplo de hecho hace poco coloqué algo acá y también fue el mismo el mismo el mismo problema en el que eh, dado el nombre que tengo pues las cosas son es muy fácil eh, equivocarse, pero eh, que era lo que venía yo a decirle uno puede publicar cosas acá ah bueno, y por ejemplo aquí si sí hay Google Scholar, NASA la data de la NASA, Semantic Scholar pero sería mucho más fácil o oh, perdón, sería, es mucho mejor hacer, en este caso lo que yo hice con esta publicación es decir, como Arcae no es una revista, es lo que uno llama un preprint, cosas que están por ser aún revisadas, por ser aún eh, contrastadas, por ser aún evaluadas, o que están en el proceso de todas esas tres, uno igual puede darla al conocer al público. Puede ser que, como los, los servicios de revisión a veces toman mucho tiempo, etcétera, Por las razones que sean. Pero en este caso, por ejemplo, yo lo que hice fue precisamente esto. Yo vine acá, abrí un, o creé un récord, llamémoslo así, pero notes aquí, vamos a engrandecer esto un poquito, que el DOI es de ese nodo. Entonces, si yo clico acá, me lleva a ese, a ese artículo de ese nodo donde sí lo coloqué al principio. Y esto pues era un, es un white paper en una conferencia y, y lo coloqué aquí. Entonces pero como una vez más, como sé que quizás ese nodo no va a llegar a la gente que yo quisiera que, que lo viese, entonces hago una copia, llamémosla así, hago un nuevo récord, pero usando el mismo DOI. Entonces yo bien podría hacer lo mismo, me voy a Richard Gates sumo uno, publicación, y busco, y lo pongo. Y supongo que uno de, de los campos, vamos a ver si es verdad, no, no es que no lo he intentado, pero vamos, Conference Paper, hasta eh, Public File, ¿por qué no? Ah, no, pero... No me dice, tengo que cargar algo. Vamos a quitarlo por el momento. Eh, disculpen que esté haciendo esto en caliente aquí. pero Ah, sí, mira, aquí está. DOI, optional. ¿Sí? Entonces en este caso yo podría pegar sencillamente el mismo DOI de ese nodo. Y sería tres lugares distintos ahora, pero la misma cosa. La misma cosa, no solamente el mismo PDF, es el mismo DOI. ¿Sí? Entonces en términos de, de, de, de esa conexión, por ejemplo, que habría entre el DOI y el... Y el eh, disculpen y el ORCID debería ser al principio una ¿sí? es una que está puesta tres veces porque el DOI es único no son tres publicaciones es la misma y lo mismo supongo que se podrá hacer aquí insisto no lo he intentado pero vamos a darle un vistazo rápido eh, no falta upload ah perdón aquí también está entonces dice papers con DOI eh, pre precisos recibe más reviews. O recibe más vistas. Entonces, es lo que yo les decía. Muchas de estas plataformas tienen como parte de los campos a llenar eh, su DOI. Es, ah, insisto, la manera de verlo sería conseguir primero el DOI y después todo lo demás. Claro que cuando son revistas, ya como les mostré. Eh, Physical Review o, o cosas pagadas como Spinger ellos, ellos lo generan ¿sí? ellos generan sus, sus DOIs también en ese caso lo que hay que asegurarse es que la institución, porque usualmente no lo hace uno como persona, sino lo hace a través de un departamento de, de alguna universidad que ellos sean los que conozcan bien tu identidad, es decir el ORCID. Entonces hay que hacer ese ejercicio también en la institución si, si no se está seguro de ello. Por Dios, ya son las 9 y Muchachos, ¿alguna pregunta? De esto, o lo, lo que vieron antes, eh, si no les cuento más o menos lo que vamos a hacer la próxima vez. No, eso está claro. La verdad que estaba muy, muy claro. Perfecto. Bueno, insisto, sé que les va a ser útil. No lo tienen, pero sé que muchos de ustedes quizás sí, pero si no, esto es súper importante. Algo que ya han visto y que quieran preguntar. Nada, todo súper claro en el video anterior. Este, Fíjense que eh, yo tengo, bueno, un poquito relacionado, pero eh, sí me gustaría, no sé si en este momento o más adelante, que si pudiera hacer como una recopilación de revistas eh, que son referentes para... Eh, nosotros buscar artículos, eso nos puede servir, bueno, a mí me puede, creo que todo va a eh, servir en la parte de la tesis, ¿va? porque eh, no tenemos así como que una, una gran asesoría en la parte de, de esa investigación por, por la falta de experiencia, me imagino yo, de, de pocos docentes que manejen la parte de la eh, ciencia de datos y todo eso. Entonces. Bueno, una, una eh. que se está haciendo referencia, insisto, y de hecho. Para serles muy honesto, es la única que yo suelo hacer. Es precisamente esta. Los demás suelen ser conferencias. Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Dios, hoy no estoy bien. Eh, proceedings. ¿okay? Son publicaciones de una conferencia en particular. Entonces ellos también. Pero si una es, sobre todo en... en, en, en eh, donde está nuestro chat? Sobre todo en carreras como ciencia de la computación, en cualquier régimen, no solamente cosas, digamos, súper eh, matemáticas de la computación y nada de esto, sino también cosas como, eh, ta, ta, ta, ta, ¿dónde está? Social and Information Network, también, ¿no? Eh, quiere decir el comportamiento de la gente dentro de sistemas computacionales. Human and Computer Interaction, que suena complicado, pero eso también significa también la generación de, de interfaces gráficas, eh, que es mucho más eh, humano en ese sentido, ¿no? En cómo la gente navega a través de cosas. Eh, el crear una aplicación que llame la atención y, y sirva para algo es tan importante como la aplicación misma. Eh, entonces yo, respondiendo a tu pregunta desde allá, diría que esta es una referencia bastante, o un lugar donde buscar eh, información, porque muchas de, de, de las personas que publican en revistas indexadas, también lo hacen acá. Por esa misma razón, porque algunas de ellas, no solamente el que publica paga, sino el que quiere leer también paga. Entonces, eh, eh, es una de las cosas que la gente está tratando de evitar. Y dice: bueno, perfecto, yo tengo mi revista, perdón, mi publicación en, en el Physics Review Letter, porque la universidad lo paga. Genial. Pero yo sé que al final del día. Eh, si yo tengo un estudiante de maestría, ni siquiera yo mismo voy a poder mostrarle la publicación. sí Porque él no tiene acceso a la revista. Entonces hacen las dos cosas, la publican aquí y la, y la publican allá. una, una pregunta. Eh, no. Digamos, si por ejemplo uno publica en una de esas revistas y pago por la publicación, ¿es como que algo exclusivo para ellos nada más? ¿O se puede hacer divulgación científica, por ejemplo, en alguna otra plataforma, así como las que hemos estado viendo? O no se sé, habría algún problema con la revista. Es una muy muy buena pregunta. Yo creo que eso es caso por caso. Para no equivocarme, diría que eso es caso por caso. Muchas de las revistas eh, tienen los derechos de autor, digámoslo así, no digamos no, no, tu, no de tu trabajo, pero de, sí la como la publicación exclusiva de la misma. Y eh, déjame pensar un poco porque sí hay un par de casos en los que sí han habido algunos. Eh, eh, problemas, llamémoslo así Con gente que ha querido publicar sus propias cosas Fuera de la revista donde se publicó Entonces habría que ver la, la, Las condiciones de cada uno Para serte franco este, Insisto, por ejemplo Para darte una idea eh, Sucede que es Como esta, esta, esta, esta Publicación que está acá ¿no? Que está en esta revista Que supongo que aquí también se paga para poder publicar. Eh, ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esta misma publicación seguro existe, estoy absolutamente seguro de ello, pero se la puede conseguir acá, en los archivos del CERN. ¿Okay? Entonces, yo creo que, eh, tratando de responder a tu pregunta, a veces pasa que la institución como tal, la universidad, de su repositorio y ese repositorio con la universidad puede hacer lo que quiera no en función de, la, de lo que la universidad haya decidido puede dejar de acceso abierto y al mismo tiempo publicarlo en esta revista en ese eh, es, no te estoy diciendo que esto es una cosa en la que yo sé de la jurisprudencia de eso no pero he conseguido muchos casos en que cuando la institución además lo publica a través de sus portales está bien ¿Sí? Eh, pero yo estoy casi seguro que habrá que revisar con cada una de, la, de las revistas para estar seguro de que de en cuál momento está bien y en cuál momento este, uno pierde esos derechos, digámoslo así. Eh, otra, otra pregunta ahí, es relacionada la, a las revistas en sí, eh, si son usualmente por instituciones, eh, ¿cómo decirlo?, universitarias, o son a veces instituciones que no tienen carácter universitario, pero sí carácter científico. Uh -huh. O sea, no sé si me estoy dando a entender, ¿todas las revistas son eh, pertenecen a alguna universidad? No, no, o no. No necesariamente. No, de hecho la mayoría de estas revistas son compañías, es un negocio. Una Tú puedes abrir una revista mañana, este, supongo que la, habrá algún registro mercantil allá en Honduras, y mira, quiero hacer la revista de computación para niños, y ya. La reputación se construye, obviamente, con mucho dinero, o sea, hay que tener una buena, buena, buena plataforma, sí. el poder invitar a referis internacionales, el poder sí, tener una manera de llegar a la gente y, y se crea una reputación sobre ellas. Pero estos son compañías absolutamente privadas con, un, digamos, con, es que, un, con ingresos de, de, de miles de millones. Es que lo, lo estaba pensando porque, por ejemplo, si vaya, voy a hacer una publicación de un artículo y mi artículo o mi investigación tiene algún error, me imagino que pasa por revisión en esas empresas, entonces. Claro, claro. Y pues que ellas tienen que tener eh, como que un personal de carácter científico, eh, pero que esté, ¿cómo decirlo? Eh, bien, no sé, no sé si decirlo, bien actualizado o bien metido en el momento, pues, de donde está yendo la información. No, no sé si me explico. Sí, sí, bueno, ellos igual no es que... O sea, por ejemplo, si tú que haces algo científico. que tiene un problema... Eh, se te va, a, o sea, por ejemplo, los referees que no suelen trabajar para la revista, los referees son otros científicos. ¿Okay? Este eh, en los que se les pide que revisen el artículo y, y lo hagan lo hagan a ciegas, como dicen ellos blind o double blind, etcétera, que significa que yo no voy a saber quién es el autor, sencillamente tengo el texto, la investigación y se lo mandan a tres, cuatro distintos y después lo ponen juntos, y se mira, este tres de cuatro dicen que esto no sirve o que hay cosas que no entiende, no tanto que esté mal, sino dice yo, por ejemplo, trabajaba con un profesor en Venezuela y nos pasaba que decía, mira, es que no entiendo cómo hiciste este paso. El referente decía, no, no lo veo. ¿Sí? Y te estoy hablando de una resolución, de una ecuación. Entonces, no vemos, no vemos de dónde salen esto. Entonces, había que responder, ah, es que esto es una expansión de series de Taylor, otra cosa. Y entonces, ah, bueno, pues entonces hazlo explícito, porque, o sea, la persona que, aunque usted lo, como usted lo acaba de decir, son expertos en su área, muchos de estos refrenes no es que se van a colocar, y, ah, este le igual a las dos y multiplicó, ah, sí, le me da lo mismo. Sino que te digo, yo estoy leyendo, estoy entendiendo, en algún momento hay un salto de una ecuación a otra, que me, hay una magia ahí que no me estoy enterando. Entonces no lo, voy a, no lo voy a aceptar, voy a pedirle a los autores que me expliquen esto, que lo revisen. Y regresa. Y así va y viene. Sí, va y viene. Eh, esto. Otra pregunta. Estos eh, réfereos que usted menciona son pagados. O sea, me imagino, vaya, no, no. Es como, me por imagino, ejemplo... La gran mayoría no. La gran mayoría es otros científicos que la revista llama. Eh, ¿Y qué aporte tienen? O sea, ¿qué, qué, qué ganan ellos? Vaya, por ejemplo, en, en el caso, imagino, imagino usted, yo hago una tesis y pues yo le envío a una revista que, por ejemplo, sea la revista de computación para niños. Entonces cuando ellos se la mandan a usted y usted la revisa. Entonces, ¿qué gana usted? Porque, en, o sea, usted está invirtiendo de su tiempo. Entonces, eh, me imagino yo que en este mundo de ciencia, así como está, ¿cómo decirlo? No sé si monopolizado o, o la parte de reconocimiento o, o, o sea, de estatus, pues por así decirlo, sí. ¿se gana algo en esa parte? No, pero por eso te dejé hablar para que lo descubriéramos todos juntos. De hecho, ¿no? O sea, se han aprovechado toda la vida de la buena voluntad de los científicos. Porque si a mí me llega un artículo y yo tengo el tiempo, lo voy a revisar. Y bueno, voy, me quedaré en alguna base de voy. datos. Supongo que si en algún momento llego a ser hasta cierta posición, me podrán invitar a una conferencia o capaz algún reconocimiento. Pero yo, por ejemplo, he estado revisando papers varias veces y sencillamente una invitación. Y insisto... Ellos han visto que en la gran mayoría, los científicos les gusta ayudar, les gusta revisar, les gusta sentirse útiles y se han aprovechado de eso para, para, para esto. Pero lo que tú estás diciendo es exactamente eso, o sea, al haber un mundo en la, en la que, como la academia, en la que la única manera de uno conseguir un estatus y de seguir es que los demás sepan lo que hace uno, porque no hay otra... ¿sí? y una especie de networking, así sea digital, los referees no suelen ser eh, premiados de ninguna manera. Insisto, habrá algún, algún revisor que si es un profesor de física cuántica en la Universidad de Toronto, donde esto es un referente mundial, ese señor no se va a poner a hacer eso de gratis. No, eh, lo, no creo que tampoco que le paguen, pero le llegará a él y dice, mira, tengo 10 estudiantes de doctorado, se lo doy a dos de ellos, mira, revisame este paper, yo lo doy vuelta, le pongo mi nombre y lo mando ya. Porque bueno, ya, no estas personas, ya estas personas tienen un ejército detrás de ellos, de, de estudiantes sí. que pueden hacer eso por ellos. Este, pero hasta donde yo sé, y me estaré equivocando, los, y porque he sido varias partes, es sencillamente la buena voluntad de la, de, de la academia en sí misma. Y sí, a veces uno cuando se lo cuentan dice, no, no, no puede ser no, sí, sí, sí, es así. Entonces esta gente a veces, eh, insisto, por eso han habido estas negociaciones tan serias con, con estas revistas, porque ellos ya tienen cierta posición que las hacen un referente mundial, la gente quiere publicar en Nature, la gente quiere publicar en Spiegel, la gente quiere publicar en, um, no sé, no se me ocurre ningún, no, si no es gráfico, no es esto, pero qué sé yo, en revistas súper afamadas. Ellos saben qué posición están, pero este, al mismo tiempo hay, hay laboratorios más grandes en los que han dicho, no, mira, este, no le puedes cobrar a los que van a publicar y a los que lo van a leer. O sea, en, te entra dinero por dos partes y tu personal, que son los generadores de contenido. Si, si, tú, si tú lo ves como un periódico o lo ves como una revista en la que uno compra en un kiosco, tú le pagas a esa gente por escribirte artículos. En este caso, no. En este caso, la gente te llega de gratis y ellos más bien te pagan a ti. Y después tú vendes ese artículo. Otro lado. Entonces digo, bueno, si no vas a cobrar a nosotros Al menos no les cobres a los que los quieren leer Sí, es eh, eh, Tremendo mundo ese eh, Usualmente es un negocio Y de, en el que eh, Y disculpe que al final nos bueno, molestamos las clases en esto Pero es un negocio de Que tiene más rendimiento que Que hacer Ferraris Que hacer una bolsa de Louis Vuitton O sea, del 90 al 95% de ganancia pues porque tú lo que tienes que mantener es la reputación, e insisto, una, una interfaz gráfica eh, que permita eso, navegar, leer, qué sé yo. O sea, las revistas no son, usualmente son bastante bonitas también. Y eso... Eh, algunas ahora puede uno ver las, las... ¿Cómo se llama? Las ecuaciones bien hechas y poder... Eh, vamos a ver si le digo descargar artículos. Me llevará al PDF, supongo, sí. Pero hay, unos, hay unas revistas que hacen el render de la publicación mucho mejor, se encargan de hacer estos cross-checking de Google Scholar, etc. Entonces, qué sé yo, pero, pero, pero es un negocio lo que quiero decir. No nada malo, pero estamos claros que no es. Eh, esto no es parte de, de la maquinaria académica. pues y Ahí en, lo, en el chat alguien está haciendo una pregunta de SciHo. Ah, perdón. Eh, Elis. Dice, en caso no pueda pagar estas revistas, ¿Usted cree que está bien usar sci -Hub? Afecto a los autores, a los científicos que escriben los papeles usando... Pues, eh, si está allí, yo, yo lo usaría. Digámoslo así. Eh, no, eh, lo poco que sé de ellos es también exacto. Este, este descarga masiva de artículos de revistas indexadas, este, que después se publican en... Yo no conozco a nadie en contra, sinceramente, pero no creo que también por razones de ser políticamente correcta alguien va a salir diciendo, no, sí, yo lo pongo. Eh, pero si está allí, lo usaría, digámoslo así. No sé si, porque no, de hecho nunca he estado ahí, eh, o, o no, no es que nunca haya estado ahí, pero creo que nunca he sentado con... con... Vamos a ver eso acá mismo, no sé si yo puedo... Eh, más public access to research papers Ok, donate, about ideas I have ideas, support the projects eh, Hay una cartera De Bitcoin aquí uh, 85 millones Pero entonces creo que no hay manera De, de publicar acá ¿sí? Son sencillamente cosas que ellos publican Y está la discusión De que muchos de estos papers no son eh, no son de acceso abierto originalmente, sino que están detrás de una revista y por una u otra razón eh, se los consiguieron, llamémoslo así, y terminaron acá. Entonces, claro, son las revistas las responsables primero de hacer que, que sus sistemas de seguridad impidan eso. Digamos, no sé cómo decirlo, pero no es problema nosotros, pues. Pero Elis, no sé si te respondí Pero Yo creo que al final si está allí Y, y te sirve, úsalo y cítalo Obviamente ¿no? eh, En estas revistas se paga por artículos O una suscripción donde tengo acceso a todos lo... Las dos cosas Las dos cosas eh, Usualmente se paga... uno puede tener una suscripción Uno como individual es muy raro Insisto una vez más Usualmente las universidades pagan una licencia o una suscripción para la institución anual, entonces tú a través de la universidad, ya sea porque tienes un correo institucional o, eh, o porque te conectas a través de la red de la universidad, la revista entiende que estás dentro de, de ella y te permite el acceso a, a, a todo, a un pedazo del todo. O sea, de, esta, eh, la granularidad de esto es bastante grande. O sea, yo he visto revistas en las que nosotros tenemos acceso a la física pero no a la biología, bueno, aun cuando es la misma revista, por ejemplo, ¿no? Porque el instituto al que compró la licencia seguro se limitó a decir, mira, yo quiero pagar por el, por el lote, digámoslo así, de, de aquellos clasificados como física. O si no, cuando uno encuentra un paper que le, le interesa, hay un botoncito seguro por ahí que dice comprar, ¿no? Eh, usualmente suele ser, en eh, manera de verlo, bastante costoso. Un solo artículo cuesta usualmente 30, 40 dólares americanos. Este una, eh, perdón, una suscripción individual nunca lo he visto. No sé cuánto podría costar, pero usualmente lo, lo hacen son las universidades, pero las universidades suelen pagar eh, decenas de miles o cientos de miles de dólares americanos al año por eso. Eh, una sola revista, ¿cuánto podría llegar a costar, profesor? Como humano no sé. O sea, como si yo, Arturo, me voy, me escribo en... Ah, estoy tratando de pensar una mientras hablo que, que, que me... Ah, bueno, Nature, yes. Sí. En la APS, por ejemplo sí, ah, No, ya. creo que APS podría entrar Por lo mismo, por lo de, lo de la física Entonces voy a ir a Nature Nature, eh, voilà Nature, Aquí hay un login eh, Suscríbete, vamos a darle suscribirte. Descripción ¿Qué eh, dice are sorry, but Ajá Ustedes ven, dice Lo lamentamos, pero no hay suscripciones Personales en su país Bueno, ok eh, de, de, de, o sea, que Nature Solamente te puedes suscribir como institución Al menos desde donde estoy yo Ya por lo menos aprendimos algo eh, Sí este, <ríe> Pero por ejemplo Vamos a, no sé, cómo puedo yo ver un artículo Aquí random dentro de Nature Alguno de estos, creo que estén en portada Uno súper súper acá Learning mini Aquí en Honduras la suscripción tiene 200 dólares de, pre, de, de costo por eso debe ser una suscripción anual, no. Este, entonces, por ejemplo, acá dice acceder a través de tu institución, ¿ves? Entonces, si la institución en la que yo estoy, eh, entonces vamos a poner cero, a ver si me aparece. No aparece, por ejemplo, ¿eh? ni menos. Entonces, en principio vamos a suponer que yo no tengo acceso, entonces voy y la compro. Entonces, el artículo este me cuesta. Eh, rentarlo, que no sé qué será rentarlo y cobrar y comprarlo. Eh, rentarlo por 48 horas me cuesta 9, 9 dólares y comprarle PDF me cuesta 32. Ahí está, por ejemplo. Eh, yo había leído un poco acerca de esto, que uno lo que paga solo es eh, bueno, no, no sé si será lo mismo como que una un, un derecho temporal de tener el archivo. Así como, como aparece ahí. De bueno, no horas. puede rentarlo, como dice aquí. Y es tener el PDF. O sea, comprar el PDF es como comprar un libro, ¿no? O sea, sí. te vas a la librería y compras el libro de autor X y es tuyo. Pues, pero obviamente la obra es de él. <risa> pero el libro es tuyo. Entonces, en este caso sería lo mismo. Comprar sería comprar el PDF. Es tuyo. Pero, pero sí. Es, es, creo que este ejemplo es bastante... Educativo, llamémoslo así. O sea, yo como individual podría comprar. Entonces, habrá, ¿habrá artículos de estos que aún sí son de acceso abierto. De hecho, vamos a buscar open la palabra open en alguna parte. Open Access. ¿eh? Aquí está. Open Access at the Nature Portfolio. ¿eh? Desde enero, yo he visto al día. What is Open Access? Why publish an Nature, portafolio, options for Opera, etc. Esto supongo que será más que todo como... Eh, como para el que quiere publicar. Que ahora, como, por ejemplo, lo que le estoy diciendo que hace el CERN. Se publica en estas revistas, pero hace que sus artículos sean de acceso abierto dentro de ellas. No sé si Nature recibe artículos del CERN, pero... O sea, no es que los reciba, no porque no quiera, sino porque no sé si es una revista. Voilà, aquí hay uno de, el de 2017. Y como ves, es Open Access. Yo me lo puedo descargar. Pero esto ha sido porque el autor, o el generador de contenidos, ha hecho, eh, tiene alguna... Negociación con la revista que hace que este artículo sea se abierto y es lo que yo les decía más temprano. Bueno, hay interfaces como se ve aquí, uno puede navegar el archivo, el digamos, el, el paper como una manera más interactiva. dice si yo, back to the article. Un poco más bonito, llamémoslo, así que es un PDF. Ah, bueno, por ejemplo, aquí el DOI el experimental data está aquí que también es otra plataforma de, de ellos. Pero como les decía, una vez más, por ejemplo, si ya esta, estas revistas suelen también generar su propio DOI, si ustedes, por ejemplo, participaron ya en una de estas publicaciones, uno puede eh, usar, este, aquí está, está el DOI entonces sería eh, todavía no me acuerdo la palabra que te buscas eh, sería usar este DOI dentro de mi ORCID y que me encuentren sí porque en este caso yo soy autor de esta de esta obra y, y entonces ahí empiezo yo a crear esa ese historial a mano ¿sí? eh, en este caso otra, otra pregunta Ay, disculpe. no por eh, por favor. Ese, ese DOI eh, no es como que un derecho de la de la revista, por así decirlo, no, sino que eh, le pertenece a uno en el momento en que lo, lo crean. O sea, no es como que le puede decir, no, no puedes utilizar este DOI. ¿O puede ocurrir eso? No, no, no. De hecho, para ellos es importante que lo uses. Porque la gente que va a citarlo lo usaría, citaría a ese. ¿Sí? Insisto, aquí en este caso, esto es este DOI.RG. No sé si te lleva de nuevo a la revista, o sea, te trae a, National, a Nature. Entonces, de hecho, es beneficioso para ellos que tú uses el DOI de ellos. pues, Si está allá allí. Porque al final de todo va a ser siempre esa misma reputación. O sea, si, si ellos, ellos generan su DOI, en este caso, cuando la próxima vez que miras que la revista... Si tú publicas acá, sí, te va a costar 200 libras. Por ejemplo, el último artículo que publiqué en ese sentido nos costó 180 libras eh, esterlinas. Eh, y es, entre otras cosas, la, digamos, la, como les decía, esto, esto es un negocio, esto es una compañía. Una de las cosas que dice, bueno, el impacto que tiene en la revista. Es decir, nosotros hemos demostrado que la gente llega aquí más a menudo. Y entonces ese... ese, ese, ese Estás pagando también por la posibilidad de hacerte más eh, visible, básicamente. Sería el equivalente académico a pagar por los anuncios de Google. Para aparecer de primero. Algo así lo estaba viendo. Pero sería como que trabajar y pagar para... No sé, porque uno... Usted trabaja por le, al momento de la investigación y aparte pagar para hacer visto Exacto. Exacto. Claro, y hay lugares que sí se lo pueden costear, hay otros que no. Y de allí todo este asunto del open, del open access, etcétera, pues tiene mucho sentido, o sea, este, y, y se han ido amoldando a ellos. Eh, como de esto no venía la clase, pero me acordé de algo mientras estaba hablando. Hay un y, eh, paywall se llama. En inglés, en inglés se llama paywall. Cuando uno tiene que pagar para poder acceder a algo, o sea, también aparece aquí como eh, revistas o periódicos en los que uno puede leer tres artículos y ya después tiene que pagar una suscripción para leerlo a cualquier otro. Este, hace tiempo mmm, estuve en una conferencia de Creative Commons y e hicieron una, un documental sobre eso precisamente. Entonces, eh, voilà, aquí está. Se los dejo por si lo quieren si lo quieren ver no es muy largo creo que una hora dura y precisamente eh, digamos yo hablo en el en, yo hablo como 30 segundos aquí pero precisamente cuando estuvimos hablando de eso fue que yo me enteré de mucho más de estas cosas y, y, y me pareció súper interesante pues ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Yo tengo una consulta. Por eh, favor. Si yo utilizo eh, artículos de... Por ejemplo, para citar en, ya sea un artículo que quiero publicar o en, en mi tesis, eh, artículos, por ejemplo, de, que son bajados de Saibu, es sí. eh, ¿eso me puede afectar? no creo no creo porque este archivo este este archivo digamos que al final te descargas se parecerá mucho a este imagínate estamos en una revista de nature imaginemos por un segundo que yo tengo <ríe> suscripción y acabo de ver este artículo Que es de atlas etcétera no importa por ahora este artículo cuando tú lo cites vas a tener que citar el artículo original sí, este señor acá arriba sí. Porque esa es su fuente original. Entonces si tú pones, ponendrías evidencia de Laila scattering heavy ion pollution with Atlas LSI, referencia 25, doy y sigues adelante. Sería que alguien revise cada una de tus referencias y te pregunte cómo te hiciste con ella y que tenga la potestad de que tú tengas que responderle. No sé si me, a, me voy a entender. O sea, porque si, por ejemplo, una vez más, si yo en mi tesis de doctorado, que fue del LLSC, y por alguna razón eh, rara, no consigo, y lo consigo allí, y esta es una de mis citas y lo pongo allí, tendría que alguien, este, hacer una contraloría de cada una de ellas y preguntarme, y una vez más, esa persona tendría que tener alguna autoridad para que yo no le diga, mira, estás, estás súper equivocado, no te voy a responder ninguna de tus preguntas, léete la tesis si quieres. Sí. Eh, a mí me parece eso que tiene sentido porque, por ejemplo, si, vaya, cito un artículo de eh, archive eh, Arcai, o como se diga, uh -huh. yo estaba hablando con Julio y a veces una persona puede subir un artículo ahí, pero quizás ese artículo no haya pasado por una revisión, entonces eh, me parece como que coherente o lógico que otra persona con una mayor autoridad, que tenga un poco más de conocimiento, revise las citas, por cualquier cosa, porque puede ser de que algún artículo esté equivocado. por ejemplo. Ah, bueno, claro, pero si eh, es responsabilidad claro. del autor que está citándolo. Esa es tuya, pues. Y claro, sí. si tú tienes quien te ayude, por ejemplo, pero hay dos cosas distintas, digamos. No es que arcade y Nature son dos revistas distintas. No, son dos cosas distintas. Nature es una revista indexada. Arcae es un repositorio. ¿Sí? Y como repositorio la gente puede poner allí cualquier cosa. Yo supongo que hay una revisión en el PDF, por ejemplo, para que no, ver, no haya, la, tú pones un PDF de 10 páginas y, y a la tercera hay una foto, no sé si hace una exageración aquí, pero una foto pornográfica. Supongo que habrá alguien que pasa por ahí y dice, mira, esto, esto, es, una, esto es una broma, ¿sí? Pero no, no va a hacer una revisión del contenido como tal, de, de la ciencia del artículo, mientras que Nature sí. Entonces, como digo, son dos cosas distintas. Entonces, lo que uno llama preprint, y obviamente muchos de los perpins, se van a convertir en publicaciones. Se van a convertir en, o van a estar en una revista indexada. ¿Sí? Comprendo. Entonces, eh, son, una vez más, para verlo de manera sencilla, son dos cosas distintas. entonces No son dos revistas distintas, son dos cosas distintas. Eh, no es que tenga menos valor aquello, pero al darse de que ese tipo de repositorio puede contener las publicaciones en revistas que ya también han sido indexadas y han sido revisadas etcétera etcétera que es lo que yo quiero también hay publicaciones más especulativas más de quizás hasta de opinión más que de ciencia pero pero ya dependerá del digamos del criterio del, del evaluador se si tiene una de esas cosas que funcionó en el sentido de que si es algo eh, una de las publicaciones es sencillamente un proceso y el proceso sirve o sea es es demostrable que me sirvió que este, me agarré la publicación de, de María Pérez y María Pérez de verdad conectó estos tres cables y me muestra que los osciloscopios de esto, pues yo no voy a decir que me inventé el procedimiento, sino que lo saqué del preprint de María Pérez. Pero María Pérez no fue nunca revisada. Pues. Si ya es una cosa más fundamental, algún, uh, uh, alguna suposición, perdón dicho, algún conocimiento que es fundamental para el resto de tu hipótesis en la tesis, sí sería importante de que esa publicación que estás referenciando pues tenga, haya sido revisada. O que, estoy, o que tú estés súper convencido de que, de que es correcta. En ese caso pues sería bueno también preguntarle a alguien más también, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves? Si, insisto, si hay un conocimiento ahí que no, no parece estar indexado en ninguna parte, pero está publicado y tú estás convencido de que funciona. Pues de nada, no está de más preguntar, quizás a gente alrededor, hasta virtualmente, si, si ellos consideran que esa publicación o que ese preprint, nada más, tiene, tiene validez para tú usarlo. Pero como te digo, sobre todo en ciencias de la computación es es mucho más sencillo. usualmente son procedimientos, son eh, eh, eso, diagramas de conexiones o de cosas. Y tú dices, bueno, ¿esto tiene sentido? Lo pongo aquí, no hay no hay nada, de, digamos, fundamental o alguna ley física allí que, que te pueda romper todo el asunto, ¿sí? que es sencillamente un proceso. ¿Qué es lo que suele pasar con los, con los proceedings? Yo, por ejemplo, hace poco también, me, me, uh, hace un par de días me publicaron un proceding y, y procedencia es eso, es, yo estoy hablando de una especie de, de procesos y si alguien quería citar sería ver el dibujito y decir, bueno, al menos de que encuentra algún fallo. Eh, y, y no lo use digamos Y me escriba de vuelta Mira, eso en realidad no va a dar así yo, ah, mira, no me doy cuenta. Pero lo revisé yo Lo revisaron en la conferencia Lo revisaron dentro de Atlas este, No estoy diciendo que, que Igual la responsabilidad sobre cada sobre mí Pero al menos han habido varias pares de ojos Antes de salir a, a la superficie Igual, como te digo, si hay en hecho bien puede revisar las cosas, bien puede hacer, etc. Pero si hay algo raro en este artículo, el solo responsable de hecho son los, que, los autores, no la revista. Esa es otra cosa súper importante de recordar, aun cuando hayan pasado la, las revisiones. alguna otra pregunta muchachos cómo vamos a ver el chat no veo más nadie eh, bueno nada si ese es el caso pues lo que les voy a decir es que la, la, el próximo video, yo estuve estuvimos Organizando y dictando clases en una escuela hace, Hasta hace el viernes que acaba de terminar Y, y un par de sesiones de estas van a, De las sesiones que les quiero mostrar Va a ser precisamente de esa escuela eh, Sobre todo hablando Una de las siguientes cosas Que vamos a, a quizás ensayar el sábado que viene Después de que vean el, la, la lecture La, la clase Es eh, es en el, en el uso de JIT, que es, que es muy importante. Así que no sé si no sé si yo se los pregunté antes. Eh, ah, sí, dos cosas. Hermano el, el me acordé de otra también. Tangencialmente y esa también. De crear una cuenta en GitHub. Si no lo mencioné, porfa, háganse con una si no la tienen, obviamente. Eh, eso por una parte. La siguiente es, nosotros abrimos, abrimos un classroom Google Classroom, yo les envié a todos quienes estaban en el email, los invité. Sé que unos menos de 20 respondieron a la invitación. Si alguno de ustedes no la ha recibido, déjenoslo saber en el email para yo para incluirlas. Y allí iremos poniendo los videos de estas clases, digamos, estas sesiones de las del sábado pasado y esta aquí están ustedes chicos por aquí vi que ah, bueno, que ya ahora hay 26 muchos de ustedes la han aceptado o sea muchos más con respecto a la última vez que, que la vi entonces aquí les haré, les haré llegar eso okay. gracias porque insisto cuando revisé este número había en, creo que 17 la, ayer me parece entonces eh, aquí les iré colocando con más atención esta parte Sí, um, GitHub, classroom eso era lo que les quería comentar entonces hagámoslo con una cuenta en GitHub para que ya el sábado que viene la podamos usar todos al mismo tiempo hacemos un par de, de ejercicios bastante pequeños pero para que nos familiaricemos y comiencen a usar también github que es es una compañía privada por esta por ahora pero bueno por ahora y por siempre supongo pero pero es muy, muy útil así como lo es google también ya o sea que no no, no lo estamos usando. Sobre Jupyter. Uh, disculpa Alex. Sobre Jupyter. ¿Hay alguna referencia en el tipo de instalación a realizar? No. Yo les voy a dar una máquina virtual. Por ejemplo, es mi manera de, de dárselo a los estudiantes. Una máquina virtual. Con la que se hacen con Jupyter. Dentro de Jupyter hay varios kernels. En Python, en C++. En Bash. Eh, que es esta máquina virtual, por cierto. La que... Mostré cuando, cuando quería llegar a Francisco. Es esta. No pueden. De hecho, si quieren, desde ya pueden ir viendo. Porque también hay videos, hay dos videos sobre cómo instalarla. Soy yo mismo. Y uno creo que dura tres minutos y el otro dura nueve. Tampoco es tan, uh, tan malo. Eh, pero lo voy a hacer a, a través de esto porque es mi manera más fácil de que ustedes se hagan con ellos y que yo los pueda asistir si alguien instala Jupyter por su cuenta es totalmente bienvenido no hay ningún problema otra de las cosas que estábamos explorando lo que pasa es que aún uno con física sin fronteras lo que pasa es que aún no tengo respuestas con ellos es yo poder darles un servidor para que ustedes se puedan conectar a, a una cuenta propia pero no, no se ha consolidado esa idea aún eh, entre tanto la máquina virtual es súper útil De hecho esta máquina virtual No sé cómo, porque debo omitirlo eh, Se ha usado miles de veces ah, no. Si yo me voy al DOI Y aquí una, un ejemplo más de cómo esa traza me sirve Es precisamente que se ha, se ha descargado más de 4.800 veces Creo que esto lo dijimos la semana pasada también Disculpen si me estoy repitiendo varias veces eh, Entonces como ven estos numeritos son bastante importantes Pero si lo instalas tú mismo y lo, o ya lo tienes, con Conda por ejemplo, eh, en, la, en la escuela que dimos en, en, este, en la semana pasada, de hecho, fue a través de Conda Es como nosotros hemos enseñado a, a las personas a hacerse con en Júpiter y todo el ambiente. Entonces aquí hay una eh, Instal Anaconda, por ejemplo. ¿no? Y con Anaconda se, se puede también tener eh, Júpiter. Yo simplemente les doy la máquina virtual porque suele ser menos invasiva. Pero no hay ninguna preferencia. Lo que sí va a pasar es que si, por ejemplo, tienen algún problema con la máquina virtual, los podré asistir con su propia máquina desde su casa, pues no podré. O será mucho más difícil. Pues. Perfecto, ¿no? De nada. Eh, ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Cómo vamos? Y si no, eh, desde ya los invito a cualquier cosa que quieran decirnos, etcétera, nos vayamos comunicando a través de Classroom. Este, creo que también es bastante útil. Yo como se dieron cuenta, tengo varios aquí de otras clases y, y no, me han servido muchísimo para, para, para llevar a los estudiantes. Los estudiantes también preguntan eh, sobre el mismo video, dejan cosas aquí. Uno pregunta y el otro responde, entonces entre ustedes mismos también obviamente se crea una especie de comunicación si alguien pregunta algo y el otro responde. Yo sé que esto lo han visto millones de veces, pero quiero insistir de que, de que si nos comunicamos a través del, del, del chat público dentro del Classroom va a ser mucho más efectivo. Todo bien, me dice Wilmer. Muy bien, gracias entonces chicos. Este, muchas gracias y prometo dejarles esto, este video anterior y este tan pronto como sea posible. Bueno, nada, hasta luego. Vamos en el chat, etc. Estamos bien. De ahí. modo, feliz tarde. Chao. Muchas gracias. No, ustedes. Gracias, gracias. Sí, sí, una, una pregunta. ¿Dónde, ¿Usted dónde está? Yo. Hago? En Suiza. Suiza, ah, ok. <ríe> ¿Qué otro rollo? Cheque. <ríe> Buenas noches. Me voy a, me voy a dormir. Hasta luego chicos. <risa>